Bueno, buenos días a todos. Hoy la verdad que a la mañana tenía el corazón partido, Mario, porque vos a las 11 de la mañana tenías que, que tomar, tú tenías que tomar tu cargo, pero a la misma hora estaba Francisco Cafiero también asumiendo, y dije, bueno, voy a, voy a lo de mi hermano o voy a lo de mi primo, vine a lo de mi hermano. ¿eh? Verdaderamente... Bueno, yo creo que la mayoría lo debe conocer a Mario, tal vez algunos trabajadores del INAES no, lo van a empezar a conocer. Cuando lo escuchaba hablar recién, me retrotraía en el tiempo, a mí me, me tocó formarme con la familia Cafiero, con Antonio, y bueno, y trabajar con Mario muchos años. Y cada cosa que, que Mario encara, lo encara en forma, primero, pasional, en profundidad, ustedes pueden esperar, del Presidente del INAE, mucha profundidad conceptual, mucho compromiso y me, me hacías acordar, Mario, cuando hablabas eh, también apasionadamente y con mucho conocimiento sobre el proceso de endeudamiento de la República Argentina que fue allá ese llamado del, del Papa Juan Pablo II, Mario fue el Presidente de la Comisión Bicameral, o acá está Plaini, está Vero, hay varios de aquel, de aquel entonces, donde el Papa convocaba a todos los políticos del mundo a trabajar por el, el tema de las deudas externas, la dignidad de la persona humana y, y también eh, el otro tema era, Marito, y la libertad religiosa. Bueno, la dignidad humana tiene mucho que ver con el trabajo que hacen las mutuales y las, y las cooperativas, así que te escuchaba Mario, sé que esto va a ser un éxito, la fuerza que tiene el cooperativismo y el mutualismo en la República Argentina no es algo que vamos a descubrir nosotros. Escuchar a ambos representantes también del, del sector, eh, me da mucha, mucha esperanza. Así que en estos, en estos poquitos días que se ha iniciado una nueva etapa para la República Argentina, eh, la verdad que no paro de recibir bombazos directos al, al corazón que me hacen ver la Argentina de, del presente y del futuro con, con mucha esperanza. A, la, a las personas que vienen del, del, del trabajo en estos sectores, apóyenlo, es un argentino que ojalá, ojalá hubiera 10 Marios Cafieros, estoy seguro que la Argentina se levantaría mucho más rápido. Vieron que a veces parece como que hay un caos y a veces parece como que los planetas empiezan a alinearse. Tener un presidente como, como Alberto Fernández, tener un ministro como Daniel, y tener un presidente en el INAES como, como Mario Cafiero, me parece que han alineado muchísimo el, el sector y que, bueno, estamos condenados al éxito, como habrá dicho alguno. <risa> Mario, mucha suerte, te quiero. Y...